¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a los conjurados. Estaba platicando con Mari Vadillo y que del tecito y que no sé qué, pues salud. El tecito es como para calmarnos. Así o era. sea, los nervios. Relajarnos. Relajarnos un poco porque esto está cañón. cañón. Vamos a hablar de Acción Nacional. Eh, Mari Vadillo, con una larga trayectoria dentro de Acción Nacional, ha estado, pues. En las bases va, viene, regresa y se entera antes que todos nosotros. De Ay, la ¿sabes? Pues. Entonces, pues bienvenida, mi Gracias, María. Eric. Gracias. Sí, a sí. ver, ¿sí, sí, te gustó, ya lo probaste. No, sí, está exquisito, gracias, qué manitas, eh. Sí. Eres un toque bien. exquisito. Ah, bueno, pues órale. ¿Mm? De hecho, después de tranquilizarnos, este tecito se lo di también a Néstor. Ah, de estos camarillo que estuvo el viernes le digo, te voy a dar un tecito para que te calmes no, yo ya estoy muy bien, y si estaba hasta de buenas eso es bueno estaba de buenas, porque parece porque lo ser... haces con mucho corazón y yo creo que esa es la base del éxito, da. cuando tú das con amor, todo uh -huh. se convierte en algo hermoso pues yo creo que ahí en esa ocasión era porque ya tenía otros planes y estaba hasta <risa> tranquilo <risa> estaba de buenas y bueno a ver, para poner un poquito en contexto a ver, ese, ese 15 días, el sábado, cuando vino Marco Cortés, dirigente nacional de Acción Nacional, y que, bueno, el famoso destape, que nunca fue destape, pero no. que la verdad sí fue destape. Yo creo que fue la base. Ah, bueno, te voy a... Te voy a, decir a ver, ajá, espérame, espérame, nada más rapidísimo el contexto. Ahí está la foto, exacto. Ah, sí. Esa es la foto. Sí sí, ¿no? sí, sí. Ven nada más, todos bien contentos y todo, sí. y bueno vino Marco y dijo, pues, no, es un buen gallo, Eduardo Rivera, y eso fue lo suficiente para que el propio gobernador dijera, oigan, esto no se vale, esto fue un destape, fue un acto anticipado de campaña. Es lo que dijo el gobernador, y bueno, ya hay muchas versiones. Tú estuviste ahí, claro que... en primera fila. Sí, sí. A ver, ¿qué pasó? Pues mira, se salió de control. No, mira, yo creo que cuando... Tú vienes eh, con, como ciudadana, más que nada, vienes valorando el trabajo que viene haciendo Eduardo Rivera. Yo lo veo desde este punto de vista, donde yo a veces he gestionado. Le pedí semáforos, le pedí guarniciones, le pedí alumbrado público. Y yo creo que, independientemente de como abogado, también presento mis escritos, lo pedí también a Parques y Jardines donde te dan una contestación de manera inmediata, yo creo que eso, wow. eso a mí en lo personal uh -huh. me ha llenado de mucha satisfacción. Wow. A partir de ahí, yo creo que eh, Acción Nacional o Eduardo Rivera lo que ha hecho, cuando él entró, la verdad, los que gritamos fue la base. Él no llevó porra, fue algo que te nace, fue uh -huh. algo, una digamos una vibra, que un cariño de agradecimiento independientemente de las circunstancias internas de su honorable ayuntamiento eso es lo que realmente a la base, que es la que realmente manda y ordena y que somos los militantes de acción nacional eh, bueno, el decir no es lo mismo que el vivirlo el claro. estar presente, Ajá. y yo no vengo a defender absolutamente a nadie, y tú lo sabes Eric, uh -huh. que a mí me gusta mucho hablar uh -huh. con bases y con fundamento yo no vine a, a aquí a sí, sombrearme sí, sí. con, con este señor, con Eduardo Rivera como mi alcalde, simplemente estoy agradecida porque hoy Puebla Capital se vive de otra manera como se vivía con Claudia, Claudia Rivera, uh -huh. entonces... Claudia Rivera, pues nos dio muchas malas experiencias, llamabas al 911, no, te, no tenías una respuesta inmediata Cierto. con los elementos de seguridad, Cierto. hoy llamas al 911 y de manera inmediata está presente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ciudadanos, independientemente de que yo sea militante de Acción Nacional, eso quiere decir que el señor por gratitud, pues lo que quiere es... Quieres un gobierno de excelencia, quieres un gobierno claro. de calidad, y eso es lo que realmente la base nos llevó a gritar, independientemente de que él hablara o de que hablara Marcos, esto nace, le nace a la militancia de acción nacional, es falso que dicen o se presume que Lalo Rivera llevó este porra, no es cierto. El sentimiento, el, el, el amor de que estás viviendo como militante de acción nacional y que alguien te esté gobernando verdad en un órgano uh -huh. centralizado, pues yo creo que eso es lo que realmente corrompe a gritar y decir Lalo Gobernador. Él uh -huh. en ningún momento dijo yo quiero ser gobernador o yo soy el próximo candidato a gobernador. Eso es un acto que realmente yo, en mi aspecto personal, no lo dijeron, no lo consiento, ¿por qué? Porque yo lo viví, uh -huh. y te lo digo porque todos mis escritos tengo un archivo donde yo le he solicitado a las instancias correspondientes, y de verdad estoy muy contenta porque mi señora me pidió, doña Paula, una señora que me apoya en casa, la señora fue la que me dijo, Lic ya me iban a pasar a traer, solicite unos semáforos, hace falta... Y en razón a ella nace ese escrito y de manera ah, inmediata cool. sí... Y sí si lo pusieron. Sí, sí, lo pusieron. ¿Es real? ¿En dónde está? ¿En está esquina? en la 115A Oriente, está entre 115A Oriente y Periférico. Ah, qué buena onda. Está sobre la 14 Sur y la 115. Pusieron los dos semáforos. Y también le solicitamos que pintara los, los jueguitos, también ya están pintados. Cuando con Claudia Rivera no, no, no, no se veía absolutamente nada, las calles eran un bo una boca de lobos, la verdad sí daba miedo. Hoy tenemos, contamos con una uh -huh. iluminaria simplemente, eh, lo visto no es juzgado, uh -huh. una iluminaria con tipo LED, un, po un poquito más prolongada y yo creo que eso es lo que te nace como militante de Acción Nacional, gritarle Lalo Gobernador. Ok, oye, y este... Vaya, porque al otro día Eduardo Rivera dijo, bueno, pues voy a salir al interior del Estado si me invita. Y en mis tiempos, ¿no? En mis tiempos libres, etcétera, puedo ir y bla, bla, bla. Ok, entonces, a ver, te pregunto, ¿esto a la militancia le gusta? ¿Ya es momento de que eh, Eduardo Rivera pues, haga algún tipo de gira, algún tipo de presencia en el interior del Estado?, porque no lo conocen en el interior del Estado. El círculo rojo sí. O sea, el pan de Songozotla, claro que lo conoce, ¿no? O sea, el pan de, no, no sé, de Chichiquila, de donde quiera, claro que lo conoce. Pero la gente, pues, no, yo me atrevo a pensar que no. Necesitaríamos, ¿no? Una encuesta que midiera el grado de conocimiento de Eduardo Rivera a nivel estatal. Yo no he conocido de una. Si usted sabe de una, me la puede enviar. Pero a ver. Consideran los fíjate, panistas, fíjate que porque yo, este es un punto ¿no? que, que, que ha sido el, el factor ¿no? que, que, que en donde se ha dividido la opinión pública. Pues. Fíjate que yo he ido a algunas poblaciones y he escuchado la voz de la gente donde dicen, nos encantaría que viniera el maestro Eduardo Rivera. No lo conocemos físicamente pero sí conocemos su, su calidad de trabajo, su trayectoria, y sí nos gustaría recibirlo acá en nuestra población. Hemos seguido su trayectoria, vemos que Puebla Capital está cambiando, que está dando resultados, y eso es lo que realmente eh, nos hace a que nosotros tengamos ese deseo de que él venga a visitar nuestra, po nuestra población sí. o nuestra comunidad. Eso de verdad, bajo protesta, decir verdad que eso sí yo lo he visto, a mí me consta, porque bueno... Hablas como abogada, sí, muy sí, abogada, sí. Mari. No, porque de verdad, o sea, yo hablo lo que vivo, uh -huh. lo que realmente percibo de la, de la comunidad, de la gente. Y eso, pues yo creo que aunque no lo conozcan, pero para mí sí es importante saber quién me va a representar, qué ha hecho en su carrera, qué ha hecho como ciudadano. Uh -huh que ha hecho como padre, como padre de familia, como vecino. Entonces yo uh -huh. creo que eso es lo que realmente te digo, yo, yo la verdad le agradezco a Eduardo Rivera que me hayan, o no precisamente él, porque él a lo mejor desconoce que yo presenté escritos, simplemente la gente que realmente está ahí participando y que me dieron contestación de manera inmediata. Uh -huh. Ok, ajá, pero a ver que ya salga, que te gusta la idea, sí, sí. Sí, yo sí la quiero idea que idea, salga. Sí. Y aparte, mientras él conozca la ley, no creo por qué temerle a nada, ¿no? Yo creo que él es una persona muy capaz, muy preparada. Sobre uh -huh. todo la, la inteligencia es lo que realmente siempre he visto en un gobernador, en una uh -huh. persona que tenga esa noción, ese deseo de, de crecimiento para los ciudadanos porque lo que he visto en Eduardo Rivera es que se ha preocupado por, la, por los ciudadanos, por los poblanos y no obstante, sino por dar esos servicios públicos a la comunidad y hoy lo vivo, yo he solicitado el 911 y de verdad en unos dos, tres minutos ahí estaban cuando realmente no llegaban. Nunca llegaban. Nunca llegaban. Claro, Entonces, sí. eso, es eso es lo que realmente te hace valorar, el trabajo del maestro Eduardo Rivera ok, a ver, bueno, órale en esto, bueno, ya nos diste tu opinión ahora, ¿qué pasa con el PAN? que este es, o sea, no, parece ser que, que es lo mismo pero no, son cosas muy distintas ¿no? Sí van concatenadas a ver, ¿qué pasa ahorita con el PAN? Eh, en redes sociales el domingo hubo una manifestación pública a través de tweet ...que Genoveva Huerta pues, hace un, un, una protesta... ...una exigencia a la dirigencia estatal... Eh, eh, ...ella comenta que el propio eh, presidente municipal de Tlaola, ...que por cierto pues es del PAN y por cierto... estaba ¿no? con el, apo el apoyo de Genoveva... ...es su amigo, sí... ...pues ya creo que ya no... Pues es su amigo... <risa> ...creo que ya no... ...porque eh, le prohibieron la entrada y hasta fue con la policía, ¿no? Acompañada de la policía y bueno ella hace esta denuncia pública y ella se queja de que eh, eh, no hay esta unión como lo está queriendo vender eh, en la dirigencia, ¿no? Ya sabe eh, Augusta Díaz de Rivera y de eh, Marcos Castro como secretario entonces dice esto no es cierto esto es una simulación lo que estamos viviendo, etcétera y hasta el momento solamente Marcos Castro ha subido a su tweet como una manera de responder oficialmente, ¿no? Y sí, en Facebook. Ajá, en Facebook, bueno, en redes sociales que la neta pues sí está bien, pero pues no es lo mismo a un comunicado oficial por parte claro. del PAN, de no, de la dirigencia y, pues porque Genoveva no es cualquier panista. Fue dirigente de Acción Nacional y es diputada federal actualmente y también es aspirante a la gubernatura, en caso de que sea mujer ella dice ya alzó la mano entonces, pues esto está pasando no hay una una respuesta oficial por parte del partido ante esta protesta, entonces eh, lo único que hizo eh, Marlacta fue subir el acta en su tweet de decir no, es que sí la hemos tomado en cuenta y aquí está el acta y está firmada me estaban comentando bueno, fuera del aire, de que el acta es falsa pero tú ya eh, la chica. Ahorita checaste. la estuve checando, checando, revisando que realmente estuvieran las partes, los que integran esa este asamblea y que, pues, bueno, si alguien tiene alguna inconformidad, pues que presenten las pruebas. Tenemos una eh, un, aquí en el Comité Directivo Estatal, una instancia correspondiente. Ella también creo que tiene amigos ahí, son tres personas y yo creo que ahí se debe de presentar y de ahí, pues, bueno... Darle vista al Comité eh, direct, al comité Ejecutivo Nacional, donde ella pueda, eh, uh -huh. pues también, impugnar. Si ella realmente se le han vulnerado sus derechos, pues tiene expedito su derecho para tocar. Incluso, bueno, el gobernador habló hoy de este incidente, que pues le digo, o sea, no es cualquier cosa. A ver, va, vamos a ver lo que dijo el gobernador, por favor. A ver, si la diputada... este Genoveva tiene un eh, le sufrió ese hecho esa fue una afectación a su fuero y debería de denunciarlo ante el presidente de la Cámara de los Diputados Santiago Kril, para que hiciera tramitar a lo propio relacionada con haber violado su fuero por parte de quien dice lo hizo lo llevó a cabo las autoridades de Tlaola la, este, la, la diputada Genova tiene ese derecho, ¿eh? no esa obligación, tiene ese derecho de presentar la queja por violaciones a su fuero constitucional por autoridades de Tlaola. Y si eso ocurre, desde la Cámara de los Diputados tendrán que investigar y saber si, el, si las autoridades de Tlaola recibieron instrucción... ¿De quién? Así como no les refieren las notas periodísticas. Bueno, pues, de, están de a queso las quesadillas. O sea, es que se me hace increíble, bueno, oyendo al gobernador, hasta pareciera como que, como que está defendiendo a Genoveva, ¿te acuerdas? Que se traían un pleito cañón los dos. Y bueno, hasta el gobernador ya defiende a Genoveva de, de alguna manera, ¿no? Le, le está dando su lugar y que está vulnerando su fuero y todo esto. ¿Cómo, cómo, cómo ven esto los panistas, Mari? Bueno, en lo personal, eh, para mí, todo mi cariño, todo mi respeto para el señor gobernador, yo lo veo como eh, nuestra autoridad tiene que ser de manera imparcial. Siempre he dicho que una, una autoridad tiene que ser... Imparcial más no parcial, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, pues bueno, le está explicando el procedimiento o le está dando la base para donde pudiera caminar también. ¿Qué Ajá. quiere decir? Otro camino. Sí, y adelante, si se siento, si yo me siento agraviada o me siento lastimada, pues yo creo que tocaré la base donde claro, tenga que ser. Pero el punto medular de esto, María, es de que otra vez se ponen en entredicho, ¿no? La, eh, la esta. Eh, operación cicatriz, esta unión, esta solidaridad, esta foto que acabamos de ver todos así juntos con, con su líder nacional, etcétera. Y dices bueno, ya se están embarjando las cosas y otra vez, o sea ya, o sea si Genoveva va y hace todo esto, to, to, o sea no va ante la cámara, va ante las eh, autoridades internas de acción nacional, estatal y nacional, otra vez se va a abrir la herida. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven esto el pan? ¿Están preocupados? ¿No están preocupados? ¿Cómo Yo las creo cosas? Que, que tiene que pasar todo esto, es como los matrimonios, ¿no? A veces tienes que tener ciertas diferencias para poder encauzar o poder llegar a un buen diálogo, ¿no? Para mí no lo veo como algo fuera del otro mundo, porque eh, tienes que sacar algo productivo. Y siempre he dicho que las críticas, en lo personal, yo las críticas las veo de manera constructiva, las veo de manera personal. Es más, también los dimes y diretes, pues también para mí no tiene una gran afectación. A mí en ese tipo de, de circunstancias, como queda un poquito de pereza, yo creo que hay que ver... O sea, hacia que es, adelante, parte de, o sea ¿no? es parte ¿no? de un barrero político. Tenemos que seguir avanzando tenemos que seguir trabajando y todo esto tiene que ser algo que nos lleve a algo positivo, uh -huh. algo a, a sumarnos más, a estar, este, qué sé yo, a valorarnos, hay muchas cosas, muchas circunstancias que pudieran pasar para Ay, bien Mar. en nuestro partido Acción Nacional. Yo sí estoy preocupada, Mar. yo sí <risa> estoy preocupada, Alex Alfaro, Rosy eh, Telt. Tel, ¿lo dije bien? Este, uh -huh. de Jesús nos está viendo Valentín Juárez, Jacobo Rodríguez, Laura Cruz, Kevin Ma, eh, Marín, uh -huh. Fabián Pastrana, Vargas Marcos, eh, Pedro PRZ, dice, ah, dice Marcos Vargas, dice saludos Erika Rivero, qué gusto ver a Mari Vadillo en su programa, gracias. una mujer de trabajo, saludos y un fuerte abrazo, ay, pues qué lindo, gracias Marcos, Faustino Reyes, Fabián Pastrana, Lalo Rivera no está haciendo nada fuera de lo normal y trillado, pintar y medio bachear las calles, le ayuda el bajo desempeño de la administración pasada, cualquiera podría hacer un trabajo mejor, saludos. Adelante, quien, se, sea, quien, se, quien se sienta competente, adelante, que lo haga. ¿Pero qué crees, y A veces los que más se quejan son los que hacen menos ni por ellos mismos. Siempre lo he dicho. Uh -huh. Gilberto Vázquez, Julián Rendón Tapia. Ah, Julián, ¿cómo estás? Laura Cruz, en el PAN necesitamos unión de verdad y no solo de fotitos. Vamos juntos para poder sacar a Morena de Puebla. Exacto, pero ¿cómo si se siguen sacando la lengua y haciendo esas groserías? Es que... Es que imagínate, o sea, tú vas a algún lado y te saca la policía. Ay, no, sí sentiría yo horrible, no. Pues yo creo que tiene que presentar su denuncia, sus pruebas. Ya, tengo entendido que, que ya lo está todo. haciendo, eh. No, entonces, definitivamente tiene que hacer su procedimiento. ya fue nuestra dirigente, entonces sí, claro. conoce el camino. Sácatelas. Ah, por cierto, mañana vamos a entrevistar a Genoveva Huerta, a ver, a ver qué pasa. También solicité la entrevista con Augusta Díaz de Rivera, con Marcos Castro. Estoy en la espera, ¿eh? porque aquí, o sea, aquí ahora sí que caben todos. Y el chiste de esto es dar la información de primera mano y, y, y no estar en dimes y diretes. Y que sí haya una posición oficial de la situación, ¿no? Uh -huh. Igual la regó el, el propio presidente municipal la ola no o pudiera sea, ser pudiera pues, ser y entonces que recaiga oye no no puedes estar haciendo eso es ¿Qué? que no podemos juzgar etiquetar cuando claro. realmente cada quien es dueño de sus propios actos claro ni tampoco puedes hacer propios tus problemas ajenos sí claro por supuesto eh, XG Lupita nos está viendo, Miguel Ángel Ceballos, ¿cómo estás? Ya te estaba extrañando. Dice, Lupita, dice, saludos, muy congruente en, eh, muy congruente en sus opiniones siempre, Marita, está diciendo. Gracias, gentil, Lupita. Noé Toxle, Momox, eh, Federico Chilián, dice, Lalo Rivera no ha indemnizado a la familia del niño que murió porque se le cayó encima un árbol, mal pagado por el ayuntamiento. Bueno, es que eso ya es un tema como abogado, déjame decirte que es un tema, ya es algo natural, es como mi yo, mi carro, caigo a un bache, los gastos son pagados aún, no hay legislación donde diga que el ayuntamiento me debe de pagar. Es algo impredecible, algo ajeno y tú no puedes culpar a una persona de manera directa y decirle que él tuvo la culpa porque él cometió el hecho fíjate un señalamiento que, directo fíjate que esto aquí hay, hay, hay muchos boquetes dentro de la ley correcto y, y, y esto se da eh, para que haya eh, este tipo de desde malentendidos indignaciones y críticas yo recuerdo que también eh, cuando fue el caso en el eh, con claudia Rivera te acuerdas que se cayó también, también una rama y mató a una niña, sí. este, una pequeñita, y eh, eh, bueno, se le fueron encima a Claudia, ¿eh? de claro. manera inmisericordia, brutal, y yo creo que sí se lo merecía Claudia. Y aquí habrá que ver también qué es lo que pasa, porque es, eh, eh, es un paso público, es un paso peatonal que sí tenía que haber estado eh, en, eh, vigilan, en vigilancia, ¿no? Por este cualquier... tipo de cosas. O sea. Sí. Entonces, bueno, habrá que ver. Eh, esto sí es de cuestión legal de la ley. Lo fáctico. Lo, lo fáctico. Bueno, y dice Federico, continuó. Y hasta se le sumió la cabeza a la estatua de Javier López Díaz. En fin, el toluqueño posterior, eh, prominente, prominente, perdón, miembro del yunque, dice Lalito Rivera. Bueno, se ve que, que le cae mal, ¿verdad? Claro, le dice Lalito Rivera. Dice, tiene mucho que explicar, eso dice Federico Chilián. Eh, eh, María Rafaela, dice, Ansaldo Olivier, dice, con todo respeto difiero de lo que dicen. En política todo cambia y si Lalo quiere ser gobernador, tiene que ser cercano a los municipios y él tiene el cargo. Es decir, que no salga, a eso te refieres eh, María que, o sea que no salga al interior a hacer sus giras por no por el no, estado. Él Dice que tiene que estar cerca ¿No? de la gente, ¿no? Ajá. Pues y por que eso. tiene que dejar el cargo. Ajá. Sí, ah, no. Así lo comprendo. Y ¿no? estoy de acuerdo. O sea, tiene que salir a la gente a conocerla, pero pues. Bueno en su momento, no, no mejor que se quede aquí haciendo su <risa> chamba, ¿no? porque pues por algo lo elegimos, no, ¿no? estamos hablando en tiempo y forma, porque hay tiempos, sí, claro, la ley siempre te va a dar tiempos yo claro. no, yo me refiero a eso, ¿no? Que ahorita yo lo creo que abandono. tienes razón, va a llegar un momento, según, según la ley electoral, en donde le se, permita, en donde incluso esa también, esa decisión la tuvo que tomar Claudia Rivera, de claro. que se queda o se va, ¿no? así es, y entonces bueno, eh, en su momento, Lalo Rivera va a tener que tomar esa decisión. Por el momento, está tomando una decisión muy salomónica de decir: No me voy, pero si me invitan los fines de semana, pues. ¿tí? O sea, como que ¿Te deja ahí? como que la puerta entreabierta, ¿no? Y ahí yo creo que va a estar checando también que, cuál es la opinión pública, porque si se le va encima, pues obviamente puede repular como ya lo ha hecho. Sí. En muchas decisiones, él dijo: No, o sea, que mejor no, y, y está bien, ¿no? O sea, mejor eso que vivir en la necia, ¿no? Claro. Y dice: Lalo, si sale a los municipios, deja libre al Estado, y Morena ganará. O sea, a ver, ¿cómo? Pues Lalo, si sale a los municipios, dejará libre al Estado. Pues es que no somos adivinos, ganará. no somos brujos, no somos videntes para, para determinar algo. Yo creo que en su momento, reitero. En política, nada está escrito. Nada, nada está, está escrito, escrito, ¿no? Y no Entonces, podemos asegurar, afirmar que van a pasar esto, pues porque pues, la vida se vive de muchos es cambios. Es más, o sea, ahorita todo el mundo da por hecho que Eduardo Rivera va a ser el candidato del PAN, y que es el mejor posicionado, que tiene más horas de vuelo, tiene, oye, tiene eh, un montón ya de campañas al hilo, lleva tres, es o sea, correcto. ¿no? Entonces dices, claro que lo conoces, ¿no? Y ahorita, bueno, eh, eh, por aquí creo que era, este, Laura, eh, acá comentó Laura, dice, oye, pues, no, no, no, no está haciendo nada, ah, no, Fabián Pastrana, perdón, Lalo no está haciendo nada fuera de lo común, pero pues la verdad es de que, o sea, comparación de Claudia Rivera, es que el rey, como le va en la fe el, es ya. el rey, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Yo hablo por lo que yo he vivido y por sí, lo que pues, he sí, presentado y por lo que, por somos... lo que aún independientemente como ciudadana, todavía llego y hago mis escritos, si paso y veo algo anormal donde circulo, pues se lo hago de su conocimiento. Claro, y eso sí es bien importante, que dé una respuesta inmediata a la gente. Y si todos los ciudadanos hiciéramos esto, sí. que todos nos pusiéramos las pilas y todos trabajáramos y todos presentáramos un escrito, Puebla sería de otra calidad. Claro, estoy completamente de acuerdo. Y José Luis Ambrosio también nos está viendo. Y se ven en los comités municipales. ¡Ay, vamos okay. para allá! ¡Vamos para allá! A ver... Eh, se supone que había un acuerdo en el pan eh, capital para que, o sea, no hubiera tantos eh, brincos, no hubiera tantas sorpresas, y eh, eh, Jesús Aldívar nuevamente, o sea, nuevamente, porque ¿Cuántos años tiene siendo ya dirigente? Creo que dos, ¿no? No, municipal. No, por maría. eso sería dos, ¿Tiene un dos, dos, este, ah, ajá, dos, dos, periodos, administra no, ajá, dos administraciones, no, periodos, dos periodos, dos periodos. O sea, ya tiene un chorro Creo que dos. No, pidió permiso, se fue. Acuérdese que fue candidato a diputado local eh, por el distrito del Nororiente. Y perdió, y bueno, le fue muy Correcto. mal. Distrito 12, Ajá. algo así. Le fue muy mal. O sea, mal, en serio. Bueno, ok, eso es otro tema. Y regresa y quiere otra vez alzar la mano y lo logra. O sea, dicen, sí, está bien, ¿no? O sea, en dentro, de manera interna, Acción Nacional había dicho, ok, pues, ¿no? Que se vaya otra vez, Jesús. Saldívar, por la presidencia del Comité Directivo Municipal. Sí. Y hoy, hace unas horas, hace unas horas, me escribe eh, Lupita Leal, la diputada, me dice, oye, me acabo de inscribir con la planilla para participar. Y dije, ¿pero qué no era el acuerdo? No, pues nosotros ya nos inscribimos, la ley a, interna, si lo permite, y me mandó un, un videito así nada más sí. de que... ¡Eh! Algo así están gritando, no sé qué, así como muy joviales de que ya entregaron los papeles. Falta que se los aprueben, ¿eh? Ojo. Falta que se los aprueben. En unas horas más sabremos qué rollo. Pero mientras esto está pasando, pues ya en las redes sociales ya se sabe esto, ¿no? De que ya hay un contrincante para salir. Está bien, eso es bueno, porque estamos viendo la democracia. Está bien que no nada más exista uno, dos, sino que exista esa, esa situación queremos caras nuevas, caras frescas siempre, Mario Ibadillo siempre ha ido por la evolución del partido el hartazgo y el cansancio del pan con lo mismo, ya estamos hartos ¿no? estamos hartos, queremos que, pues ahora sí y también desearle suerte al mejor y al que gane ¿no? de acuerdo, pues esto ya es pronto porque es, eh, empezó tengo entendido es, es un carrusel, o sea el dos, es el 2 de octubre creo este, bueno, me, a, me dijeron es el, el 18 de septiembre Ajá. empiezan, María. Es sí, que son 217 sí, municipios. 118. Entonces empiezan el 18, por ejemplo, en San Andrés, San Pedro es al otro día, ¿no? No, o 17 y 18, una cosa así. Entonces eh, en distintos eh, eh, días, ¿no? De, de este mes, o sea, es que ya, María. O sea, ya, esto ya, está pasando ya. rapidísimo. Muy rápido? La renovación de los comités municipales del PAN. Y entonces, a ver, pues por eso hablamos de lo que está ocurriendo, ¿no? Desde a nivel nacional, cómo está esto afectando al Estado y obviamente a los municipios. Claro. ¿Qué tiene que ver el panista? ¿Qué hago la exhortación para que realmente valoremos por quién vamos o que, que haya trabajado? Que realmente tenga ciertos valores y ciertos principios dentro de Acción Nacional. Que el hecho de que, por ejemplo, yo conozco a muchas amigas, a muchas personas que tienen toda una trayectoria por años y por años y por años y que hoy han decidido levantar la mano, en este caso me da mucho gusto que mujeres tan valientes, mujeres capaces, levanten esa mano y se decidan independientemente de que su marido les consienta o no les consienta, les haya dado permiso, eso quiere decir que vamos drenando, que vamos caminando, que vamos avanzando por la calidad que yo veo. Yo he escuchado a varias amigas, a varias amigas y digo yo porque a través de los años en las que han volanteado, las que han sido cruceros, las que hemos pendoneado, las que nos hemos electrocutado, porque yo también, o sea, me tocó ahí en, en la 14, sí, sí, sí, la verdad, fantastico. o sea, ajá, ajá. las que en lluvia hemos subido, las no, que, bueno. la verdad, en este caso, como militante de Acción Nacional, y hoy vengan a representarnos en los comités directivos municipales, para mí, vaya que es algo hermoso, es algo valioso. Déjame decirte que no nada más en, en este en Olicla pues hay una persona también que le ha echado muchas ganas, es compañera del PAN, me da mucho gusto la compañera de aquí de, de San Martín Tex Melucan, de San Andrés Cholula, Mari Chicali. Mm que también Maribel Chicali, que también tiene una trayectoria y déjame decirte que también independientemente de que... Ahí está, ahí, ahí está, mira. independientemente de que ella, a pesar de que su, de que su esposo en esto, yo he visto que ella, pues sí le ha echado candela y la verdad siempre se ha apostado por, por el panismo y me consta y porque... Ahí estás, ahí estás. Sí, me consta porque ha trabajado, porque hemos sido mujer de campo, de mujer de trayectoria y yo creo que no independientemente de como también hay unas amigas aquí de Tehuacán que hoy también están apoyando a las planillas y yo creo que eso es lo que nos va nos va calificando, esa es la palabra, calificar a los mejores perfiles que podemos hoy emprender en todos los municipios, en todos los, los comités directivos municipal Y para mí, Mari Vadillo, les desea suerte a todos en lo personal, uh -huh. pero sí con ese gran entusiasmo de que nos representen y trabajen. Y también todo. está ahí, trabajen. por ejemplo, en, en, ahorita checando mis, mis apuntes. También está en San Andrés, también Maribel, se llama Maribel, ¿no? Maribel Rosas. Yo no tengo el gusto de conocerla, la, la verdad. Base, creo, que es, base. creo que es más joven, es más joven que Maribel, o sea, no sé, tiene menos años. Y la verdad, pues, ¿qué ha hecho Mari Shikali? Pues a tomar en cuenta las juntas auxiliares. Pero es la, es, ella es, a ver, pregunto, ella es la esposa de Omar Coyopo. Sí, pero eso yo creo que ni le hace más ni le hace menos, yo veo que ella... Pero es que, ¿tú crees? Sí, bueno, yo la yo la critico y la, y la veo por lo que he vivido con ella. Okay. O sea, yo puedo hablar con bases de que Mari Chicali, okay. lo que ha hecho, pues me ha tocado con ella porque Mari Vadillo tiene familia en San Andrés Cholula, mm. en San Luis de en San en Tonantzinclay y en San Francisco. Toda la familia de mi madre es de allá y yo creo que eso yeah. nos hace distinguir a la a ese distrito de quién trabaja, quién hace, quién y la misma familia dice como también tengo familia en San Pedro Cholula y en San Pedro Cholula déjame decirte que la familia está totalmente en desacuerdo por los malos gobiernos que hoy está viviendo San Pedro Cholula ese definitivamente la familia siempre va a ser el portavoz de que pues, realmente qué está pasando con San Pedro Cholula qué es lo que realmente estamos viviendo como hay que decir lo bueno y lo malo no lo bueno uh -huh. y lo malo eh, que tú vives que tú vives y yo creo claro. que si a un amigo tú le dices realmente qué es lo que está pasando uh -huh. con él es tu amigo uh -huh. y si realmente lo tapas entonces no es tu amigo uh -huh. porque tu amigo se debe de poner las pilas para trabajar y para poder claro. seguir avanzando te digo yo percibo lo que la familia dice tengo mucho contacto con la familia, bien. nos hablamos y, y pues sí, me dijeron, oye, ¿qué está pasando con esto? Pero, pero esto? San Andrés, pero sabes sí? que me encanta que está bien politizado, o sea, sí, los en, grupos, en el mejor de los, los sentidos, grupos. porque la gente sabe sí. Y sí. identifica y va a votar. Claro. Y, y, y igual, por ejemplo, eh, en, eh, voy a hablar del PRI. Ahorita, este, ya hay una renovación del de PRI ahí en San Andrés. Pues los pristas, que la verdad pues son poquitos, porque pues no, la verdad es que no hay mucho prista ahí, pues no, ya tienen su sede, y ahí van, y o sea, eh, eh, la, la gente participa, la gente opina, la gente critica, y vaya que ahí se hace la voluntad es de los alandreseños, tal fue el que caso de, de Mundo, ¿te acuerdas? Sí. Del actual presidente municipal todo lo que pasaron, no, no, no, en el PAN, bueno, fue un caso, como los de ejemplo, camiones, la para base, nivel nacional, sí. porque ya Se estaba en el comité directivo, ya estaba planchado, iba a ser eh, eh, Ray Priista este, Raimundo, eh, comodista, yo le digo comodista. comodista, porque sí, también fue del PRD, y de todos pues, lados, forever, total, que dijeron que siempre no, y fueron los panistas de San Andrés, y a, ahora sí que andó Troya, hasta que hicieron, ¿no? Una. votaron, ¿no? Todos los panistas votaron. Fue de los pocos. Claro. Poquísimos. Creo que fue el único. Así es. Municipio en donde los panistas votaron por su candidato a alcalde. Es y correcto. por eso salió mundo. Sale mundo. Así okay. es. Entonces, este, pues ya él fue el. O sea, imagínense el nivel de política. Eso me encanta. Eso me encanta. Te apasiona. Claro. Y, y Puebla, yo creo que va para allá. Porque se va a poner. O sea, yo nada más quiero ver que palumé la planilla. Es correcto. No, yo, yo tengo que estar en esa asamblea. <risas> Digo, mirando, ¿no? Porque pues. Yo no soy panista. Ni de acá, ni de aquí, ni imparcial. de allá. Es imparcial. No, yo nada más veo, ¿no? Y me entero. No, pero va a estar buenísimo. Sí. Se viene este mes, es un mes un poquito ajetreado, un poquito donde las aguas se mueven, mm -hmm. son turbias, pero donde. ¿Y tú todo dónde saltas? Se... ¿Dónde? ¿Dónde Aquí en el Comité Directivo Municipal. De Puebla, sí. de Puebla. Sí, así es. Valoramos las ya. personas, los perfiles, calificamos, mi voto es de, de, este, de mucha responsabilidad. Claro. Vemos y realmente emitimos y decidimos. Ya, ok. Uh -huh. Entonces esto pronto va a suceder aquí en la capital, así como es. ya está pasando en todo el interior. El PAN está en constante efervescencia y se van a definir todavía muchas cosas en el PAN. Claro que sí, yo creo Muchas que se cosas. vienen cosas muy buenas para el Partido Acción Nacional. Siempre he dicho que tiene que haber algo donde las cosas se acomodan y se acomodan mucho mejor y para bien. Mari Badillo siempre ha visto las cosas a manera positiva. Ya. Me recuerdo mi papá, fíjate, y siempre lo tengo en un lema: cuando yo andaba de, de los siete añitos, mi papá me andaba trayendo, colocando las, lon, las mantas, porque antes eran mantas con alambres o con este, ¿cómo se llama? ¿Esto es con engrudo Todavía, ¿no? Todavía, a mí me tocó, mi papá me andaba trayendo desde los siete años y donde hay pruebas, hay fotos, donde tengo cómo este, andaba yo acompañando a mi papá y siempre decía mi papi, y digo papi porque es el hombre que más he amado en toda mi vida, siempre será mi orgullo, Arturo Abadillo y decía, en política, por aquí pasó y por aquí dio vuelta así de simple, Mari y la política es de resistencia y es de aguante la política siempre tienes que aguantar de todo uh -huh. y siempre tienes que valorar a los mejores perfiles que estén pasando dentro de nuestro partido acción nacional entonces por ese cariño y ese gran amor he sido azul y sigo siendo azul toda mi vida sin haber obtenido un cargo público es así de simple soy uh -huh. simpatizante y siempre mi papá también decía un panista tiene más deberes que sobre todo este derechos, no, o uh -huh. beneficios. Claro. Entonces esa es la ley del panista. Así debería de ser para todos. Claro. Ernesto Zamora, Lino García, Víctor Gregorio también nos está viendo y eh, Gilberto Vázquez dice: si así actúan con nuestra amiga Genoveva Huerta, diputada federal y eh, expresidenta del comité directivo estatal. ¿Qué nos esperan los militantes de a pie? Y pone así en emojis de que está así como llorando. ¡Uf! Saludos desde Zacatlán, Pueblo Mágico. ¡Saludos! Y dice, nuestro apoyo y solidaridad para nuestra amiga a, amiga y jefa. Fíjate, todavía le dice jefa, ¿eh? A ver, la nueva huerta. Sí, pues cada quien así habla es. sobre... Sobre lo que le va, sobre sí, el camino. Así es. así es. Pues mi querida Mari Vadillo, muchísimas gracias por estar gracias. aquí en Los Conjurados. Muy sabrosa la plática, como siempre. Okay. Y muchas gracias por todos sus comentarios. Claro. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue en nuestras redes sociales. Échate un clavado a Los Conjurados. Y, y, y de verdad, sigue puntualmente las redes sociales, yo te voy a decir ¿por qué? porque ahí les vamos a estar informando así como de minuto a minuto la ah. hora salió esto y ahora salieron sí, cosas otro. buenas este mes está buenísimo, sí. hasta los temblores también van a estar buenos ¡ay, no, no! Ah. Ah. tocamos madera, tocamos madera, que sea nada más en la política, porque sí. pues ellos finalmente tienen que llegar a un arreglo por supuesto, son acuerdos, pero no que te enojas para que te peleas y realmente... El, Sí, las claro. cúpulas son las que realmente hacen acuerdos y convenien o sea, pues, pues, pues ojalá porque si no van a salir muchos raspados y como para qué. a nadie le conviene tener un pan debilitado no, yo creo que esto es para es idea. más, ni para los ciudadanos que no somos panistas imagínate, ¿no? un, un enorme partido como, como ahorita ya es morena, hacerlo todavía más fuerte y que se lo lleve todo y que sea más fácil, sí la competencia es lo que nos obliga a ser mejores, por supuesto, entonces ahí la nos conviene tener a partidos fuertes para que entre ellos ¿no? haya una disputa, una competencia real, pongan a sus mejores candidatos, Debe de ser las mejores propuestas y entre más exigentes seamos nosotros como ciudadanos, Así, en esa medida, los partidos políticos se van a poner los, las pilas y van a poner a los mejores perfiles y no de repente a tanta basura que luego nos presentan, ¿no? Que son eh, funcionarios públicos y que entregan ciudades despedazadas. Correcto, ¿no? Es, es cierto. He dicho, ay, sí. <risa> Y ya me enojé. Ah. Pásela bien, muy buenas noches. Bye, chao. Como parte de los trabajos de la Comisión de Juventud y Deporte, así como de la Comisión... ...municipal de Box y Lucha Libre del Ayuntamiento de Puebla, este mes eh, este mes de septiembre entregaremos en el marco del Día Internacional de la Lucha Libre... ...que es el 21 de septiembre, entregaremos ciertas distinciones y condecoraciones a luchadores poblanos eh, post-mortem y luchadores poblanos que hoy en día están en acción... Eh, en tanto en la Arena Puebla como en otros recintos que están luchando en todo el país y que están dando un papel sumamente digno. Entregaremos un reconocimiento especial en sesión solemne de Cabildo, ya que así está normado en el Código Reglamentario Municipal, el Coremún. También, como parte de estas actividades, premiaremos y daremos un reconocimiento especial a la selección de fútbol para ciegos, eh, algunos representantes. Esperemos que puedan acudir a algunos representantes poblanos de la selección, como bien saben, eh, su audiencia, dos de los entrenadores, dos de las personas que integran al cuerpo técnico son poblanos y tres de los, de los cinco jugadores titulares también lo son, así que estaremos entregando un reconocimiento especial por su participación en el torneo internacional celebrado hace algunas semanas aquí en Puebla. Muchas gracias.